Bueno, un saludo de vuelta, voy a saludar, empezar a saludar gente Que me esté viendo Primero a la gente de Uruguay A mis compatriotas uruguayos y después a la gente del todo el resto de los países que siempre nombro Que van desde México hasta, bueno, si hay algún americano de Estados Unidos, ahí también un saludo. ¡Ay! Qué, qué arriba que me puso en el ranking, este. Me pusieron allá por el 37. Poneme en el lugar 40. ¿Por qué no me pones en el lugar top 40 por ahí? Estaría mejor, ¿no? Uh, en fin. Voy a... Voy a saludar un poco de gente. Los temas, de este que para para charlar siempre está gracias te agradezco te, te, te agradezco autoridad que me haya bajado a un lugar aunque sea bajame bajame otros cinco este y, y estamos bien no pero tampoco me tomes el pelo así no me bajes ni me subas tanto este bueno otra vez los invito a que visiten mi canal de YouTube que ahí van a encontrar contenido de todo tipo, contenido variado, tutoriales, música, vídeos de misterio, a las que les gusta el terror, vídeos de terror, reflexiones. ¿Qué más? Me falta hacer este, tutoriales de cocina. Todavía no, no, no, no he hecho, pero en cualquier momento los hago. ¿eh? En cualquier momento hago, hago un tutorial de cómo este, hacer este panqueque. Ya o sea que hay tantos panqueques por ahí. Voy a hacer un tutorial de panqueques. Bien. No ha cambiado mucho, como dije hoy, este, la situación. Solamente que hay este, una prole de, de youtubers que están este, ahí haciendo videos para ganar visitas. De que en diciembre YouTube se de, termina... Un ciclo y que empieza otro este Y no sé y, y el apocalipsis de YouTube Y toda esa historia Que en fin este, No creo que pase nada de eso bueno, Pase muchas cosas raras este a Lo que sí voy a quedar muy feliz Que a los canales de estos basura a, a estos canales Que, que, que no, no aportan nada Que son una porquería Que no tengo nada contra ellos Pero que ah, ojalá que los, desmon los, los desmoneticen Yo estaría tan feliz de que desmoneticen estos estos canales este, inservibles que no sirven absolutamente para nada no y que la gente la mayoría les encanta no son como ovejas no van todos atrás de eso de Eso que es una porquería nada más que va este, eh, para atraer en cambio los canales que sí aportan que sí aportan contenido eh, de calidad son los menos vistos Yo estaba mirando un canal ahí de un tipo que se, se, se hace el trolo, porque ni trolo es, este, se hace el trolo. No me acuerdo cómo es. Diva, divasa, algo de eso. Y la verdad que eh, me gustó el contenido de él, porque a pesar de que sea, sea un canal de estos, que para llamar la atención nada más, este para atraer público y visita. Me, me interesó, pero a, a no ser ese, este, canales como badaboom este, son basura. Así les digo, basura de YouTube, como hay miles. Y bueno, y si cierran miles de canales, si cierran cientos de canales, como están diciendo tantos YouTubers por ahí, este, capaz que cierren el mío hasta. Y bueno, este... Pero igual me quedo contento, les voy a dejar acá Voy a escribir acá el nombre de mi canal Si alguien me pregunta qué es esto, le voy a poner que este es el nombre de mi canal Que es César, está loco Yo me voy a promocionar, porque si a mí nadie me promociona, me tengo que promocionar yo mismo eh, No, YouTube me ha dado una mano muy grande en estos años, en promocionar mi canal eh, no me lo ha monetizado todavía eh, gente de youtube superiores por favor moneticenme mi canal eh, tengo un ten, tengo 2500 suscriptores el canal el canal tiene más de un millón de visitas vamos arriba por favor les digo les pido eh, moneticenme en el canal Este... Genero, genero visitas, ¿eh? Miren que mis videos, aunque tengan, este, pueden tener un año, dos años mis videos y siguen dando visitas. Así que por ese lado estoy contento. El resto viene después solo. Eh, lo que tengan que hacer, va a ser. Y lo que y lo que no, bueno. No. Y acá en Yonabo este. espero a la gente espero que me vengan y me den un saludo, que sea. O un insulto. Mientras tanto tomo, voy a tomar agua y ahora vuelvo. Bueno, volví. Volví, volví, volví. Hola, un saludo a A... Gua, Guay, este, y un saludo que estaba y se fue también a, a Rabos 5. Un saludo para ustedes ahí que estuvieron y yo no estaba. Estaba tomando agua porque se me secó la garganta Se me secó la garganta, así Pero bueno, espero que vuelvan y, y bueno, gracias por haber visitado este mi transmisión Haber estado ahí Me estaba fumando un pucho acá Voy cigarrillo, tomando mi, mi agua eh, Porque está calor Está calor acá Estuvo calor todo el día acá en Uruguay un calor imponente, imponente. En el puesto que yo estoy, en el 35, debía estar de grados hoy, más o menos. Eh, debía haber como 35 grados, por lo menos acá. Así que hay que disfrutar, gente, hay que disfrutar lo que puedan de playa, de que tenemos bastante playa por suerte, playa sobra, ¿no? Lo que falta es guita, lo que falta es cash para poder, este, estar. Aunque por suerte yo tengo este, tengo familia eh, eh, que, que vive cerca de la playa, así que en, en verano no me van a estar, no me van a tener, este, capaz que sí, ¿no? No me van a tener rompiendo la, las bolas acá en, en YouTube, en YouTube, en YouNow, en, eh, en YouTube sí, porque sale este, esta transmisión de Vaya este, también a, a YouTube Así que los que me ven en YouTube, un saludo Los que estén viéndome Y bueno, este Se me apagaron las neuronas No, no sé qué tema tocar Porque eh, No puse nada, este, como dije este, Preparado, no ambiente nada No, no ambienté música Nada, solamente este, charla, charla y charla. Eh, saludando gente, saludando amistades de todos lados. Que... Un saludo a, mi, a un buen amigo este de Venezuela, Brian, que me dijo ayer, le pregunté ayer, le digo, oh, Brian, ¿cómo estás tanto tiempo? Eh, ¿Cómo está Yunao? le pregunté. ¿Sabes qué me contestó? Aburrido. Le digo, sigues haciendo tus transmisiones a este, porque así me, así me voy a tus transmisiones este, y me engancho contigo. Y me dice, me dice, amigo, Yunao know, está tan aburrido que yo casi que ni hago transmisiones. Y yo digo, voy a, voy a entrar después de cómo, ¿cuánto hace que no entro? Uf, ni me acuerdo ya, pero hace, hace un toque que no entro, hace como un mes o dos. ¿no? Y la verdad que tenía un poco de razón, sí, está, está, está bastante tranquilo, está, está en lo mismo de siempre. Este. No hay mucha, muchas novedades. Igual yo siempre estoy conforme con la audiencia, con la gente que viene y visita mi, mis transmisiones. Y, y Ay, se me rompió el brazo. Y, y se une para charlar este de, de distintos asuntos que, que siempre vienen bien charlar, ¿no? Así que viene bien para ello. Por ese lado. Que a veces uno se aburre también, ¿no? Yo lo entiendo a él. Eh, a veces te, te, te aburre un poco, sí, es cierto. Como todo. Como cualquier este. Como cualquier sitio que vos estás este, tanto a veces haciendo y. Y después te tomas un descanso, como me hago yo. Yo, yo me tomo un tiempo, este. Tomo un descansito bien que me podría, podría este, hacer transmisiones todos los días porque no no, no me costaría a mí hacer transmisiones todos los días, para nada que no me costaría eh, la haría con gusto para ustedes la haría con gusto pero uno tiene otras cosas que hacer y no no tiene tiempo veces se, se, se olvida y, te, y deja pasar así que así que bueno nada, por ahora creo que eh, voy a cerrar porque ya me parece que dije lo que tenía que decir. Quedaron cosas por charlar, quedaron más cosas para decir, más cosas de qué hablar. Y, y bueno, será quizás en otro momento, más tarde o otro día, porque tuve que tomarme más tiempo para poder hacer nuestras nuestra misiones de un poco más copada, porque eh, entrar así también este no, no está tan bueno no sé. hay que organizar un poco mejor a veces aunque no estoy no estoy para nada desconforme ¿no? no no no no estoy conforme estoy conforme Yo siempre estoy conforme con la gente que entra que me visita saludo a todos este, de charlo con todos los que vienen y, y bueno y un saludo para todos por ahí un abrazo grande grande de acá desde uruguay para todos los latinos la comunidad hispanoparlante hispanoparlante y anglo habrá algún anglo por ahí capaz que haya capaz que haya y entre eh, y bueno como dije este un saludo para los amigos de Venezuela para los amigos de México este para mis amigos de Uruguay acá y también este sé que entra gente de Uruguay porque recién andaba por aquí y alguien alguna personita de Uruguay vi que andaba por acá también así que un saludo para ustedes ahí eh, y en fin, en fin, uno tiene que improvisar porque si no, eh, se torna bastante tedioso esto, y para para tedio no, no, no da, así que bueno, en fin, voy cerrando por acá me parece, y hola Iván, voy a saludar a Iván, ¿cómo andas Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Espero que bien, que me veas bien. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿de dónde sos, Iván? Contame. Si charlamos un ratito. Iván. ¿Se fue, Iván? ¿Estás por ahí, Iván? ¡Ah! Bueno, un saludo. Un saludo a la gente de México. Un saludo a la gente de México. ¡Ay! Todo todo para Lomas Turba Zacatecas. La gente de México nunca me deja a pie, como yo digo. Nunca me deja mal parado. Siempre tengo gente de México. Que aprecio mucho. Bueno... Iván, un gran abrazo, un gran abrazo a mi este amigo, mi amigo, este, porque yo te tengo como un amigo ya. Ya o sea, sos un amigo más de México, uno más de México. De Uruguay, de Uruguay. Soy de Uruguay. y tengo este tengo muchos amigos siendo siendo de Uruguay tengo muchos amigos de, de, de México no bueno a, hablando hablando de mexicanos ya que estás ahí me hiciste acordar que mucha este ¿no? mucha de la gente de, de, de YouTube de, de mi canal porque yo tengo un canal viste en youtube un canal chiquito un canal chiquito pero estoy contento porque tengo gracias a Dios este muchas visitas siempre es de México. La, la mayoría de la gente, viste, que eh, visita mi canal, por las estadísticas, eh, eh, superan a la, los este, de Estados Unidos. Así que estoy muy contento. Y si querés este, visitar mi canal en algún momento de YouTube, te lo voy a poner por acá. Ese es harta loco, mira. Te lo voy a escribir, mira. Si quieres visitar mi canal, te, te lo dejo acá, mira. Acá está, mira. Bueno, mandale un, mandale un saludo a tu hermana, este eh, Dora, mandale, un, mandale un, un beso bien grande, un beso grandote. Dale, dale, mandale un beso grandote. Bueno, eh, contame, Iván, no sé, este, haces directo en YouNow, tenés canal en YouTube. Soy de, soy de Uruguay, de, de acá, de soy de Montevideo. De Montevideo. Sí, bueno, espero que seas fan mío también. Y si haces transmisiones voy a ser fan tuyo. Voy a entrar a tus transmisiones también. Y si tenés canal este, en, en YouTube, me voy a tu canal este y, y me suscribo. ¿Te parece...? Y nada, que acá está calor, este hoy hizo una temperatura más o menos como de 30 y por lo menos 35 grados hizo. Eh, No, no, no he probado. Eh, eh, ¿qué, ¿Cómo es cómo es el queso badota? Porque he probado varios, he probado varios tipos de queso, mira. He probado queso roquefort, queso sanguchero, queso musarela Me gustaría probar en algún momento, sabes no? Me gustaría probarlo, me gustaría probar, sí. Eh, me gustaría probar el queso. Eh, eh. Los mexicanos tienen unas comidas tan ricas. Ah, sí. Ustedes son especiales en las comidas, son especialistas en hacer buenas comidas, ¿no? Eh, sí, sí, yo sé, sí, ah, y el chile, el famoso chile picante, uff, uh, y sí, claro, chile con papa, y los tacos, los tacos mexicanos, pero yo siempre dije, si hay un país que, que... ay, no conocía, mirá, son medio experto en cocina, mira vos. Chile, ¿cómo es que me pusiste? Chile me mueve, recio. Mira, no sabía, no, no no no conocía. Bueno, uno aprende de todo, ¿viste? Uno tiene que aprender de todo en esta vida. Eh, bueno, Iván, <ríe> está bien, está bien. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gusta la comida con picante, ¿sabes? ¿no? Y también me gusta lo dulce, ¿no? Sí, acá venden de todo. Venden Coca-Cola, Pepsi Cola. Psicola, todo lo que veas, todo lo que sea cola está. Está acá. Ay sí. Claro. Yo no soy muy de la Coca-Cola, vos sabés, no ni, ni, ni ningún refresco, prefiero el, este, que la Coca-Cola la hacen la hacen hielo. Raspadas de cola con chile. Mirá, no, no lo sabía. La verdad que, que cada cosa interesante me contá. No, no, no sabía. No tenía ni idea. No, no. No, no. no acá la, la cola la cortan con vino. Es lo que te puedo decir. La cortan con vino y se la toman. Bueno, mandale un saludo a tu mamá también, un saludo a tu mamá Rosa, mandarle un gran saludo, un saludo a tu hermana, como me dijiste recién. Eh, y, y si querés unirte a la transmisión, cuando quieras unirte a mi, a mi transmisión, sos bienvenido. Bueno, un saludo para Iván, que se me fue Iván. Eh, y bueno, hasta ahí está lo que les digo, ¿no? tal lo que les digo, Este se me fue, este, le, le, estaba, le iba a decir que, que si quería unirse este a, a la transmisión conmigo que, que no había ningún problema, me aprecio mucho a los mexicanos, Yo la verdad que sí, tengo un cariño, un, un cariño muy grande a ellos, porque fueron de los primeros que me dieron para adelante cuando yo entré, a un agua acá. Y no, y no me conocía a nadie. Bueno, todavía hay mucha gente que no me conoce, ¿no? Pero sé que la gente de México siempre, siempre me valora, siempre me valora y siempre me da para adelante. Y siempre tengo audiencia de, de México. Que me gusta, me encanta. Eh, y es un país que espero, este si Dios quiere, en un futuro conocer algún día. Me voy a ir a probar los chiles este, picantes, a comer la, este, los tacos y. Bueno, lo que inviten. Eh, porque es un país maravilloso, México. Adoro a la gente mexicana. De corazón, de verdad que sí. Eh, los tengo en audiencia en, en YouTube. Los tengo acá. Siempre este. Me están dando para adelante, así que qué más puedo ver? Feliz, estoy, estoy contento, contento de tener la audiencia de, de mexicanos, este, este, siempre, siempre acá. Así que, va para todos ahí, un, un abrazo, pero muy grande para la, la comunidad mexicana. Y bueno, este, eh, me, me estaba por ir este y, y Iván me, me me dio como que ánimo a seguir adelante porque viste que a veces este se te dan un poco las ganas de este porque si no te pones, si, hablar solo tampoco tiene tiene mucho sentido eh, y no me dijo nada al final si tenía este si tenía este si hacía directos o no porque si si hace directos, yo iba a entrar a los directos de él. Y si tenía canal en YouTube, también este, iba a entrar al canal de él para, para suscribirme. Pero bueno, este me gustó tenerlo ahí, este, charlando un ratito conmigo. ¿Qué más? Bueno, espero que aparezca más gente por acá, que aparezca más mexicano. Me falta la gente de Venezuela, que no he charlado todavía. una pena que tengo es con la gente de Uruguay no la gente de Uruguay que no me aparece no sé no sé si no da bola Junau you know. los uruguayos no le dan bola bueno con todos así acá este, este es un país yo qué sé no sé ni para dónde vamos no porque no sé que miren ahora y en hay elecciones el 24 de noviembre acá en Uruguay. Y gane quien gane, ojalá que este país mejore, porque somos un país pobre en todo sentido. En todos sentidos somos pobres. Somos, somos pobres este económicamente, somos pobres intelectualmente. Aunque haya, hay mucha gente, hay mucha gente inteligente, hay mucha gente que vale la pena, pero son los menos la mayoría son gente con la cabeza nula y, y los, los, eh, los, los pocos que he encontrado son, son gente son gente con, con, in, con una inteligencia maravillosa pero hay mucha gente con la cabeza nula principalmente los, los políticos estos que nos gobiernan desde arriba y después la gente este, la gente que es una pena porque es, es mi país pero tengo que decir lo que lo que siento lo que pienso y lo que veo quién anda por ahí bueno este entré a mi a mi PC y este se está viendo bastante bien no bastante bien Oh, me estoy viendo en dos lugares, qué copado, qué cool que es esto, ¿no? Qué genial. Así que bien. Bien de bien. Vamos a ver entonces. Aquí hay que configurar cosas. no sé qué, qué, qué está este, aconteciendo pero por lo menos bueno por lo menos me ve, yo me veo bien y espero que ustedes me vean bien también y es lo que estoy controlando en la, en la computadora que entré a mi propia transmisión para que hey, me vea <risas> cómo salgo porque si salgo con un rasero este en la cara no tiene sentido. Bueno, así que, bueno, este, vamos arriba, gente. ¿Dónde andan por ahí? ¿Andan bien? Había una chica, Cindy, acá se me fue, también se me fue. Muy eh, bueno, eh... La meta acá es, es, es bien sencilla. La meta que tengo es llegar por lo menos a los 100 fans antes de fin de año. Ese es el, el, el desafío. Si llego a los 100 fans antes de fin de año, bueno, no sé. Hago lo que me pidan ahí. Mientras no sea nada, este, fue lo normal que, que vaya este, a para presotar. Eh, Quiero llegar por lo menos a 100 fans Porque no sé cuánto hace que Estoy con, con 90 fans ahí bueno, quiero llegar por lo menos a 100 Por lo menos a 100 fans ¿Qué cuesta? ¿Qué es tan complicado? No es tan difícil No es tan difícil llegar a 100 fans No es tan difícil Ahora que me parece que se ve bien Por lo menos yo me estoy viendo bien Este... Quiero que, bueno, que me empiecen a hablar, que me saluden, no me insulten, o, no sé, o haga lo que quieran ahí. Muy bien, muy bien, como yo le digo, este a la, a la, a la autoridad de Junau, muchas gracias este, por, por colocarme en los puestos este, un poquito más bajos. Eh, cada vez las agradezco más a los señores y a las señoritas que están ahí. Eh, un gran agradecimiento de, de parte de César, de, de este humilde servidor, que eh, da su voz, su cara y pone su corazón y su alma, su alma para que salgan bien las cosas y para que, y para que you know, este, las transmisiones salga bien. Ahora lo que no sé es por qué me empecé... Mm. Se ve bien, pero no tiene audio. Y es raro acá. Es algo que no me está gustando, pero... Pero, en fin. Si ustedes de acá me escuchan, no importa si la PC esté este. Porque no voy a entrar a, a dejar de transmitir acá para irme para la PC ahora. No, no, no. Voy a quedar un rato acá, este... Está hablando un poco de las cosas que pasan en este mundo loco. Que la gente está loca, como dicen es los españoles, la gente anda loca, no sé. No sé cómo va a terminar este año tampoco. La verdad es que no tengo una puta idea, ¿no? no sé cómo va a terminar esto. Saltan problemas por todos lados. Aparecen este las élites que quieren controlarnos a todos A mí no me van a controlar nadie, ¿no? Bueno, hasta donde yo no quiera Porque donde, hasta donde vos quieras te controla Y hasta donde vos no quieras no te controla nadie Estos que quieren este, cambiar y poner este, cosas nuevas Y sacar cosas viejas y... Bueno, en fin y que los rebaños de ovejas vayan todos este, siguiendo las la mismas tendencias las mismas corrientes pero este como yo soy un, un loco yo no sigo corrientes no sigo tendencias este hago lo que se me encanta eh, hago lo que me gusta y lo que me gusta lo hago de corazón porque si te pones mucho a pensar que eh, con tu cabeza, no tengo que hacer todo esto, no, dejas que tu corazón piense un poquito Hola, hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo andas? Dan Caballo, Dan Caballo, ¿cómo andas Dan Caballo? Espero que bien En fin, como yo no sigo tendencia, ni me, me guío por lo, que, por lo que algunos seguían Estoy hablando de YouTube, ¿no? No sé qué se viene No sé si Igual me, enca me encaja en una censura este, O algo Pero no, pues ya no me importa Porque yo no sé si voy a seguir haciendo videos eh... imagínate solo que yo tengo un canal Con dos eh, mil Suscriptores Dos mil suscriptores Y tengo el canal Con más de un millón de visitas es triste que yo deje de hacer videos, ¿no? Es penoso. Porque tengo gente de todas partes que mira mis videos ahí en YouTube. Y me gusta lo que hago, me gusta. Me gusta hacer videos, me gusta hacer tutoriales, me gusta hacer este videos de misterio, me gusta hacer videos este, entretenidos. A los que quieran visitar mi canal, lo voy a poner acá. Aquí lo voy a escribir. Se llama César Talo. Así que, visítalo. Este es mi canal de YouTube. Y si querés, este, date una vuelta por el canal, date una vuelta por ahí. Eh, Fíjate en el contenido, si te gusta, si me, querés dar un like, si me quedas un comentario, si querés este, insultarme. Bueno, está. Es parte de esto, ya estoy acostumbrado. Así que dale, espero que, que, te, que entres y te, y te guste Y todo el mundo está hablando Los youtubers hablan y hablan de que van a cambiar las cosas De que YouTube se va este, a volver un jardín de infantes y Yo no creo eso, no creo que se va a volver, vaya a volver a un, un jardín de infantes Y igual a mí de tanto en tanto eh, pienso y, y digo Pero qué, a mí no me interesa tanto tampoco si, si YouTube este... Eh. Al final yo no tengo monetizado el canal Lo que hago, lo hago por entretenimiento Para que la gente se entretenga, se divierta Ahí están los videos, ustedes los ven Videos de mil visitas Videos de mil visitas De 30.000 visitas Con mil suscriptores 2.500 suscriptores ¿Qué más puedo pedir? ¿Eh? ¿Qué más puedo pedir? Si viene, si viene ganancia, si me monetizan el canal Me lo monetizan, si no me lo monetizan No me interesa No me importa un cara. Estoy contento con la audiencia que tengo, este, con que con, con mis videos este, este, eh, so, son, ¿cómo es que se dice? Top trending, son tendencias, son tendencias, la mayoría de los videos que tengo son tendencias. Así que estoy contento, y estoy contento de estar acá en Shunau con ustedes, este, contándoles cosas, este, divirtiéndome, pasando bien, esperando que me... Muchos likes aquí, que aquí porque preciso like, que necesito que, que me regalen like acá y necesito que me hablen, que me digan algo, porque si no este, así descanso un poco mi garganta que la tengo bastante traqueteada. Para terminar con esta con el, con el tema de YouTube este de, de las nuevas normas de que papá pa, pam, papam, papá pam, papá pa, mí no me interesa este. Lo que venga, bueno, este, uno se tendrá que acostumbrar a lo que venga Y, y, y bueno, y, y, y si se puede y si da, yo voy a seguir haciendo mis videos este, Tranquilamente, mi contenido no es para niños es para, es para gente grande, así que Creo que no va a pasar nada, no va a haber ningún problema con eso Y los espero por ahí, por mi, este, mi canal Que siempre está este, a disposición de todos ustedes eh, ahí van a encontrar este, tutoriales, este, información, videos de terror, de música. Bueno, visiten el canal que ahí está, ahí se lo dejé. Y más nada. Y, y al a los youtubers les digo, eh, dejen de complicar, dejen de romper los huevos tanto este, con, con que se termina YouTube. YouTube no se va a terminar. Dejen de... de, de, de de hacer videos para ganar visitas, con que se va a terminar YouTube. A todos, ¿eh? les digo, y esto esto lo voy a este lo voy a poner en mi canal, mi canal, especialmente estas frases. A todos dejen de hacer tanto video de, de pelotudo con que YouTube va a terminar con este con, la, con miles de canales, que van a cerrar miles de canales, porque no se van a cerrar miles de canales. Eh, que va a desmonetizar Bueno, que desmonetice Que desmonetice lo que tenga que desmonetizar Y que haga este, lo que le parezca eh, y, y bueno y si, si, y si cierran Y si me cierran el canal un día Bueno, eh, paciencia, mala suerte Lo hecho hecho está y, y yo estoy muy contento con lo que hice ya Ahí este, en, en YouTube eh, Con lo que hago Porque hasta, hasta hace pocos días su Estaba subiendo videos Y pienso seguirlo subiendo Pienso seguirlo haciendo este, así que déjense de tanta de tanta estu, estupidez para, para ganar visita De que el fin de YouTube, de que el fin de los canales De que pum, pimpa, este, estirando el chicle como siempre para, para ganar más visita Pero bueno, creo que terminado el tema de YouTube Si alguien no me pregunta más nada es eso en diciembre, allá en diciembre, cuando este supuestamente los sabios que hacen videos y dicen este que YouTube si se va a terminar, bueno, este allá en diciembre se verá qué pasa. Si pasa algo, bueno, le diré, usted tenían razón. Y si no pasa nada, como creo que no va a pasar mucho, no se va a alterar mucho nada, bueno, nada. A mí nadie me va a decir yo tenía razón, pero yo mismo voy a decir yo tenía razón. Nunca cambio casi nada. Y, y por suerte acá en YouNow este, parece que sigue todo igual. este, te, invitando, te invito a mi transmisión, así que... No sé si está saliendo para mis seguidores, para mis fans. Eh, que no son muchos, pero no son muy pocos. Estoy muy contento con todos ellos. Eh, bueno, vomitó mi gato recién Estaba arriba de la heladera ahí, no sé Le dio una descompostura y, eh, se, se sintió mal el gato y empezó a vomitar eh, Qué asco, por favor Qué asco, qué horrible. Eh, bueno En fin ¿Qué era que, que mi cabeza estaba pensando? Ah, saludar a la gente. Voy a saludar, empezar a saludar la gente porque si no... este ¿Qué? Después igual se me da por la transmisión. Si me aburro me, me, y veo que no hay mucha audiencia, cierro la transmisión. Pero antes, que este voy a saludar a la gente de Uruguay, que es mi país. Eh, la gente de Argentina, que... También tengo muchos este, seguidores por ahí. Y la gente de, de, de Perú, vamos arriba. Chile, también vamos arriba los chilenos. Mexicanos, este, los de Venezuela. gente de, este, Amigos de Venezuela, un abrazo. Y, y bueno, nada, este arriba y fuerza para todos ustedes. Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú. Este, los paraguayos, Ecuador, este, Colombia, no sé, Costa Rica, El Salvador, este, Guatemala. Bueno, donde la, este, la transmisión llegue. Vaya el saludo para todos ustedes. Vaya un abrazo bien grande, bien grande para todos. Y... Como les dije hoy esta, esta transmisión no estaba muy, muy planeada media como que le hice a la púlida si no hubiera, la hubiera hecho un poco mejor capaz con una mejor ambientación con música con, con un poco más de, de detalle. pero bueno la hice así y este y salió natural así y salió y está saliendo bastante bien eh, espero que bueno esto sirva este para que vengan y me visiten. Eh, y bueno, y si, y, si, y si les gusta, como yo creo que siempre les ha gustado lo, lo que yo he hecho, porque yo lo he hecho con, con mucho cariño y de, de corazón, de verdad. De verdad que sí, porque si uno hace las cosas de, de, de con cariño y de corazón, eh, no, no, no, no. no. No, no no hay manera, no, no hay forma. Entonces bueno. Eh, estoy controlando que no no hay este no hay dramas con el con la transmisión parece. Parece, porque esto puede complicarse en cualquier momento, pero... Estoy viendo que allí, este... Opa, allí también está. Así que, este... Qué bien, ¿no? Qué genio. Mañana voy a hacer una... este.